o que <tose> la o huja la o huja la huja o huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja compartir huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja huja y huja huja huja huja Pelago estudio, pele ciclo básico. Le ca chomanik, kikita, rumarwinak, nimagtak ni rech le palekakomun. Kishkowinik kian compartir li chomanik por medio de un carta o un video, rechun que o minutos pele le kishkowinik. O hasta el 25 de junio rech iwi. La huahtíj, kakún, kutipaj la equipo para el enlace le caan compartir o utkien llamar pelenúmero 3302-2495, rech kakaya más información chihue. Lejun un concurso, to om rumal, world learning y le coordinación técnica administrativa del distrito de Chichicastenango, Quiche. Can tener un ceremonia de cacayaki diplomas si uno de las de quien participar. Choque premios de material educativo, rechle ganadores. O hasta el 9 de julio para compartir ideas.